decime si estoy encuadrado estás redondo redondo No, no pam Tengo que hacer la introducción primero, eh. pam a pam una p pam tienes... Ah, que hacía Parecía que se estaba visitando. Hola, pam Soy Frando y me importa un izquierdo mío de cómo están bueno en esta ocasión me voy a estar haciendo al fin el 100 preguntas en 5 minutos casi me olvidó el título lo vengo pidiendo hace un mes atrás ya pasó la tendencia y todo pero bueno mejor tarde que nunca acá mi asistente mi azafata me... yo, yeah, yeah. yo era yo? Me costó un... buscar a alguien que me lea las preguntas porque uno las hacía muy larga Santi, mi hermano, me decía te... No, no sé, no sé No, yo te leí la hice re corta, no me reparo. Me leí la hizo corta, pero me dijo No, no sé leía tan rápido Mi mejor amigo que... Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué boluda? No, no, sí, sí Me va a estar leyendo las 100 preguntas Santi, cuando quieras por el temporizador Uh, pero... Ay, oh, la p c... de tu hermana. A ver, what? Wow! A ver, chicos. Tri... Bum, bum, bum, baby. Bum, bum, bum. A ver, p. A ver, p. A ver, p. A ver, p. A ¿Alguna vez te violaron? No ¿Has tenido experiencias paranormales? No ¿Te has mirado en tu cama? Sí, sí, como todo el mundo ¿Alguna vez te agarraste a No ¿Todo virgen? No ¿Veía abajo ningún término? Sí, lo has ¡Ah! Bueno, ¿eres la reencarnación? Eh, un poquito ¿Ves ¿De en Deus? No ¿Aborto legal? ¿Seguro irás junto? ¡Ay, c***o huevo! Siguiente <risa> ¡Dale, idiota! Dale. ¿Alguna vez salió su trío? ¿Eh? ¿Alguna vez salió su trío? Posiblemente ¿Otra vez? sobre ¿Obergen? <risa> ¿Quién? No ¿Lo dirás a alguien de YouTube que conozca? Eh, no ¿Te gusta alguien de YouTube que conozca? Eh, no ¿Sabes quién es el rey del guante, el Goloso del bate? El sultán del bateo <risa> ¿El gran vampiro? Sí, sí, ya te sí, querido la pregunta, dale Muy de franco, muy de franco Dios mío Tres minutos, John ¡Dale, tres minutos, va, boludo! ¿Te has ¿Saldría de joda? Eh, no ¿Sos? No ¿Te comerías una pregunta? ¿Eh? ¿Te comerías una pregunta? No ¿Solo hablar mucho por eso, sociales? Eh, eh mazo ¿Te consideras emo? No ¿Estás a favor del aborto? ¿Eres.? Ay. ¿Eres feminista? No. ¿Domías con alguien con algún peluche cuando eras chico pequeño? Eh. Ay, no me acuerdo. ¿Has estado alguna vez tenía? No. ¿Dudas sobre tu sexualidad? A veces. Ah, a veces. Sí, yo lo sé. A veces. No. ¿Alguna vez te drogaste? No. ¿Alguna vez has discutido con la pareja de tu amigo? No. ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Eh. Si, sí. ¿has tenido alguna fantasía de con alguien en YouTube? No. ¿Te gustaría tener experiencias íntimas con alguien de tu mismo sexo? Eh. Ay, posiblemente. Ah, qué sé yo, no sé. ¡No de... vas a ti, no vas! ¡No, no, no! ¡Qué pelotudo que sos dale! ¿Hay un, hay un secreto secreto que lo no le has contado a tus padres? Eh. Yo le hago como esta acá. Creo que sí, hay uno, no sé. Dale. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Eh, posiblemente ¿Has sido cruel o malo con alguien en alguna ocasión? ¿Malo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has sido malo con alguien en alguna ocasión? No Bueno Siempre, canto. ¿Alguna vez te... ¿Alguna vez vestiste de mujer? No ¿Alguna vez besaste a alguien del mismo sexo? Sí Aquí, aquí <risa> ¿Alguna vez besaste a alguien menor que vos? Eh, no ¿Pensarías a la pareja de tu amigo? No ¿Cambiarías de pasado? ¿Tu pasado? Eh... Con L vale. ¿Otra vez me preguntarías sí tío? La cosa eh, Posiblemente dije... ¿ver? ¿Dejarías a Youtube para estar con tu familia? Eh... ¿Mi qué? ¿Dejarías Youtube para estar con tu familia? Eh... Sí ¿Tenés pensado sacar música propia? Que cae bien el capo de agua Son dos preguntas animadas eh, si me gustaría hacer música, sí y agua. Ah, uh. Ay, no sé, conozco dos hago, Pasás, nada algún youtuber? ¿Eh? ¿Oe, ¿Oe? Algún youtuber? Y sí, ¿Te, ¿Te consideras heterosexual? Sí. ¿Me regalarías tu canal sin ¿Sí ¿Las patas? Sí, nada. ¿Ah? <risa> hace si un video con algún seguidor? Sí? Tal vez, no sé, ¿no? Eh, tengo que empezarlo, ¿no? ¿Quién quería que.? ¡DA! ¡Ah, 56 segundos boludo, dale! ¿Quién quería que es que YouTube? Eh, no, ay no, pero dale, dale, dale. Relación No, pero. ¿Te algún operación ¿Alguna Eh, No. ¿Te harías en Dios? Eh, no. ¿Matarías no. a alguien por. mucho plata? No sé si... sí no a... ¿Matarías a Santiago por esa cantidad? Sí. <risa> <risa> ¡Eh! Yes. ¿Has mencionado a alguien? Eh, eh, sí. ¿Te consideras gracioso? Más o ¿Tú estás tu Sí, sí. Estoy... estoy... ¡Dale, dale, dale. <risa> ¿Te gusta tu contenido? Eh, sí. Que ya estés en la boca mucho, como alguna vez. Es eh, la misma pregunta, sí. Ya. ¿Tienes algún miedo? Sí. Chata, ¿Cuántas dice? Eh. 59. Ok. Todo es un asco. ¡Maldición! Nadie llega. ¿Vos viste alguno que llegó? Sí, pero lo leía re rápido. ¡No se rías como bónico! <risa> no, ya fue. Tirame las preguntas que faltan, pero sin, sin tiempo. ¿Le tenés miedo a la muerte? Mazo. No. ¿Perdonarías alguna infinie... infin... Infin... infidelidad? Ah, perdón. Eh, no, no terminé la secundaria <risa> No sé, depende. ¿Le viste la pantalla? No, espera, el porno cuenta. ¿Mataste ah, nudes? No. Sí, yo las tengo. A Nada. ¿Tienes en los espíritus? No. ¿Sos feliz? ¿Tienes amigos con derecho? No. ¿Tienes en los signos? No. ¿Sabes enojarte fácil? Sí, ponele. ¿Ciudas el planeta? ¿Eh? Así sí Ah, cuidarse Si <risa> sí, cuido el planeta. Eh, no, Nadie lo cuida. ¿Ya si con alguien que no quiere por un millón de dólares? No. ¿Estarías con un fan? Ay, no sé. Espera, espera. Si es mayor de 18, sí Por décima vez, soy virgen. ¿Cambiarías algo de vos. Eh, sí. ¿Te cuesta editar los videos? Más o menos, depende ¿Te gusta Argentina? No, me quiero mudar ¿Has viajaste el avión? No ¿Te has llamado la atención de una persona del mismo gusto? ¿Y a quién no, boludo? Giro argumental inesperado ¿Virías en otro país? Sí. ¿Tenés navión? No ¿Dejaría alguna vez Youtube? Eh... Vemos eh, en el futuro, no sé, Fran no sé. ¿Tenés conocido de Youtube? Sí ¿Te bañas? <risa> Creo que hoy no madre. ¿Sí? ¿Alguna vez te gustó un chico? Otra vez la misma pregunta Sí El Valen era muy picante Sí, vale. <risa> ¿Te gustan los otakus? Sí ¿Te interesa el precio del dólar? Me chupa Un huevo el dólar ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? Y la perra seguía y seguía ¿Quién odias en? ¿Te gustaría tener hijos? Sí ¿Sos gay? Ay, Dios, no, yo no ¿Perdiste es la virginidad. Es la misma pregunta, pero de distintas palabras Sí, distintas palabras sí. Eh, sí ¿Extrañas a alguien de tu pasado? Sí ¿Quién no? ¿Qué te importa ¿bola? ¿Te fueron infiel? Ay, no estoy seguro Ayer... ¿Tenés eh? problemas de confianza? Yo no cuento Sí, a veces pelotudo? Muchas veces ¿Haces deporte? Próximamente boludo. Próximamente, próximamente ¿Te llevas bien con tus hermanos? De, sí ¿todos? ¿Quién lo quiere yeah. nah. ¿Vives con tus padres? Sí, todavía, todavía, todavía ¿Te gusta alguien? Eh, no ¿Santi es el más lindo? <ríe> <ríe> Joderme que esa pregunta hicieron, boludo ¿verdad? Sí, sí lo hicieron sí. ¡Dios mío! <ríe> ¡Papacito! <ríe> ¿Sí o no? La c*** de tu madre ¿Dónde la c no sé. Ya está la 100. Te dice 102 porque agregó dos preguntas. No te voy a decir... Vas a tener que cortar muchas partes del video porque voy a hacer una... ¡Ay, tu madre! Bueno, Listo, ya está, ya está a la 100 preguntas. No llega a los 5 minutos. Nadie llega a los 5 minutos. The street, the street, the street, the street. Si quería venir, Vení a este ¡Corte! Ah, esto no te dije pero seguramente le hago un video con vos próximamente solo en cines no no tiene para volúmenes si, si, si. Pero, ver, no se qué esta parte de la canción no no le voy a hablar listo te jodiste por estúpido entonces suscríbete a la tabla y si no dan like hay tabla Si no comparte los videos Hay tabla ¿Cómo se llama esto? Mata mata mosca. Ah, mata fronda. Mira Listo, ya contesté todas Abatero. Eh... <risa> bueno, ya respondí las 100 preguntas No llegué a contestarla en... Está recaliente, caliente, ¿qué onda? No llegué a contestarla en un promedio de 5 minutos No sé cómo le hicieron los anteriores youtubers, pero... Con la boca sea, sí, ya te dije... ¡Chan! ¿Vale? ¿Rápido? Es que leo rápido, pero me río más. Vos preguntaste si leía rápido. Yo dije que sí. ¿No me preguntaste si yo me río? Bueno, no tengo más nada que decir gracias por... Pero robaste, <risa> <psycho> de puta. <risa> Espero que les haya gustado este video Porque a mí, bueno Vamos a decirle que me gustó un poco ¿Qué te ha gustado? A mí me gusta que me den todas las No, dale like si les gustó este video eh, gustó? Suscríbanse, activen la campana Compartan este video en las redes sociales Síganme en las redes sociales que lo dejaré en la descripción En serio, síganme la co... No tengo más nada que decir Los veo cuando los vea Ah, puta. Mira, me chupo, me chupo. Es cómo llego a chupar la p. Yo <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa>